Hola, mi nombre es Don Negra. Si quieres energía, paz, el bosque te lo entrega. Hoy día somos privilegiados en lo que de es Deporta Aventura. La mixtura que tenemos en Chile parques nacionales maravillosos, todo lo que son los lagos, ríos y glaciares. O de Aventura en sí, tenemos las locaciones y yo creo que en ningún país las tiene. Поскольку мне очень-очень нравится быть на природе и заниматься трекингом, куда-то ходить, здесь в Чили предоставляет отличные возможности для этого. Поэтому где только возможно, я стараюсь этим заниматься. Dependiendo de la época del año podrán disfrutar de sus olores, más intensos, colores y aromas que no son los mismos en primavera, no son los mismos en invierno, no son los mismos en verano. En esta zona de lagos y volcanes podemos disfrutar desde estar en la nieve en el día, hasta la tarde comiendo un pescado frito al orilla del océano Pacífico. si mira 100%, es Ощущение свободы, ощущение счастья, ощущение тишины и спокойствия. Я бы сказала людям в России, что Чили – это просто отличное место для такого рода э, спорта и времяпрепровождения. Что вы не пожалеете, если вы сюда приедете. Van a disfrutar su, de sus parajes, de que maravilloso, así que le damos la bienvenida y el llamado a toda la gente que, que venga a conocerlo. Una tierra mágica, un privilegio por descubrir.